Hola, soy Carlota de ONIAD y en este Bruta Like vamos a hablar del marketing de influencers. ¿En qué consiste esta técnica? Muy sencillo, contactar con personas o empresas, incluso profesionales del sector que están muy especializados y que la gente ya tiene marcados como referencia para que promocionen tu producto, marca o empresa, lo que tú prefieras. ¿Cómo te puede beneficiar utilizar la imagen de estas personas tan conocidas y que tienen una comunidad de seguidores? Pues precisamente por eso, por su influencia. Ellos tienen a una comunidad, es decir, followers, personas que le siguen a capa y espada. Ellos confían en estas personas, entonces, si son tu público objetivo, contactar con los influencers te va a ayudar a ganarte ese mercado, o por lo menos a darte a conocer entre ellos. ¿Mola, verdad? Pues vamos a darle. Tanto si tu negocio intenta abarcar a un público general que no esté tan segmentado, como si por el contrario trabajas con nichos muy específicos, trabajar con influencers puede ayudarte. Simplemente coge generales si trabajas con el público en general y consigue influencers de nichos específicos si vas a por targets concretos. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Solo tienes que seguir 5 pasos para hacer una estrategia de marketing de influencers. El primero, o como a mí me gusta llamarlo, la técnica del espejo. Introspección pura y dura. ¿Por qué? Porque antes de comenzar con este tipo de técnicas, tienes que tener súper claro quién eres o quién es tu empresa a qué te dedicas, a quién te diriges y cuál es la imagen que quieres transmitir. ¿Por qué? Porque si alineas esto con el paso 2, que es realizar una búsqueda súper concreta de influencers que puedan encajar, será como impactes de verdad a tu público objetivo. El tercer paso es alinear tu estrategia con la del influencer que hayas escogido. ¿Por qué? Porque igual que tú tienes claro a quién te diriges y cómo quieres dirigirte, el influencer tiene una comunidad propia. Se ha tenido que ganar durante mucho tiempo su confianza con publicaciones y compartiendo muchísimo contenido. ¿Tú crees que va a poner todo eso en juego promocionando una marca o un producto que quizá no encaje con su público? Desde luego que no. Por eso tienes que realizar muy bien el paso número 2, la búsqueda del influencer. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Paso 4. Contacta con el influencer y véndete muy bien. Con esto de vender no me refiero a que le vendas humo sino que pongas en valor todas tus características, todas las propiedades de tu producto que lo hacen único. Así él estará muy confiado al vender el producto al resto de su comunidad. Es decir, si él cree en tu producto, en tu servicio o en definitiva en tu empresa, será más fácil que el mensaje cale hondo en su comunidad. Y quinto y último paso, seguimiento. Una vez que hayáis comenzado con esta estrategia de marketing de influencia, tienes que controlar que funcione bien establece con el influencer una serie de KPIs que os puedan ayudar a saber si la campaña está funcionando o no, para implementar todas las mejoras que sean oportunas. Y esto es todo amigos, cualquier duda contactad con nosotros, ¡nos vemos!